¿Qué estás haciendo, barrio. la calle. Juan No sé lo lunático. Que para la calle, ve dramático. Me en el tráfico. ganando me ganar un ataque.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 Cuidando el peligro aunque crack crack Donde él sabía que algo paseaba La punto de una y la bochacha, yeah, yeah. No pura aguanta presión pero dime esto mi voy, Es lo que tiene eh. Lo que tiene es mucha cara falsa, poco billetes, Mire tu novia ya no te quiere eh. Lo tuyo medio killing se te tiene Los míos con un pedello sacan 10 eh. Mirando por la esquina a ver si viene El niño no es el de la última vez eh. Contando malamente los billetes Marcando con el y con la mente eh. Tu vida es la ruina de toda esa gente no quiero más, no que te digo que puedan hablar. escucha lo que digo te van a dar. Y no te vayas al barro gitana. Este tipo pedido no quiero más, no que te digo que puedan hablar. escucha lo que digo te van a. Chacha. los, no no soy lo lunático. Salí pa la calle a lo todo dramático. Pensándome en el tráfico. Viendo ganar te moviendo un ataque y todo. Nunca son el clásico. No ni el diamante lo tuyo lo es plástico. Ya no suena cálido. Suena algo Memphis saliendo de un carro y yo. Un tiempo perdido no quiero más. El oro se desparrama, tu feria acaba con la mama Tantancha acaba con tu fama, ay, una deuda acaba con tu pana ay, ay.